buenas tardes buenos días buenas noches según cuando nos veáis buenas tardes a los que nos veis en directo ahora mismo por twitter por periscope por youtube seguimos con las entrevistas del aeropuerto estamos en esta ocasión nuevamente con emily ahora ella misma se presenta y porque tenemos otro vídeo con ella ha llegado de venezuela y en el vídeo de hoy vamos a hablar eh, nos va a dar emily eh, consejos para los recién llegados a españa nos va a contar cómo es el viaje desde Venezuela a España, cómo se sobrevive en España y cómo se sobrevive con poco dinero. Eh, nos va.. Vamos a hablar, bueno, ya había un pacto global sobre la migración que hacían muchos estados, pues bueno, eso creo que es bueno, ¿vale? Eh, vamos a hablar también de cómo conseguir piso cuando no tenemos papeles, que es algo difícil porque te piden nóminas, te piden mucho papeleo y, y también cómo se consigue trabajo es muy importante lo más importante es cómo se consigue trabajo porque para conseguir piso hay que conseguir trabajo básico que yo soy luis de PRIXLINE PRIXLINE se dedica a la formación y a la orientación laboral aunque como le decía emily somos una empresa privada no tenemos nada que ver ni con los políticos ni ongs ni nos dan subvenciones ni las queremos somos una empresa privada pero bueno nos gusta ayudar a todo el mundo no hacemos discriminación el que quiera trabajar o el que quiera formarse pues cuenta con la ayuda de PRIXLINE vale emily casi preséntate tú para los que no hayan visto tus vídeos anteriores que están aunque están en el canal de PRIXLINE y ahora ya hacemos la entrevista vale vale Todo eh, buenas tardes mi nombre es emily durán tengo 32 años eh, vengo de venezuela eh, ya hace casi dos años que llegué aquí a españa eh, llegué cuando me vine salí desde el aeropuerto internacional de Maiquetía y llegué directamente aquí a Madrid aunque después me fui a Barcelona eh, pero regresé a Madrid eh, y pues nada el objetivo de la entrevista de hoy es brindar herramientas a aquellas personas no solo venezolanas sino de cualquier otra nacionalidad que han llegado a España y les gustaría tener recomendaciones de cómo conseguir trabajo para poder sobrevivir trabajo sin documentos sin documentos bueno o con documentos o con hay documentos que la suerte de tenerlo <ríe> sí sí sí tienes bien? razón ah, tienes claro razón. aunque la especialidad de Emilia es sin documentos aunque ya tienes documentos aunque, sí ya tengo documentos ya he pero, conseguido, pero decir cómo también como lo ha conseguido, pasé claro. también pasé por la experiencia de por esa fase, tiempo. digamos, de estar sin documento. Y sí, tener que buscar trabajo sin documento. Yo lo que sí le quiero decir a la audiencia, que no os lo he dicho, que los que estáis ahora en directo nos podéis preguntar, en el chat podéis preguntar y se lo transmitimos a nuestra invitada, ¿vale? A Emily. Claro. Los que nos veis en repetición, en YouTube, por ejemplo, pues podéis ponerlo en los comentarios del vídeo. Que Emily tú si sí puedes le responderás también, ¿no? Claro, por supuesto. En los comentarios, ¿vale? Claro en el futuro. que sí y también ya al último deciros que os suscribáis al canal de Freelain o que se lo comentéis a alguien que creáis que le puede venir bien vale ya os digo que os ayudamos a encontrar trabajo y damos formación que pues pasemos en la entrevista si te parece Emil adelante qué consejos así darías a los recién llegados a España consejillos así de todo tipo que tú creas interesantes eh, a los recién llegados a España bueno sí Primero que administren muy bien el poco dinero que traigan, que lo administren, que solo gasten lo necesario porque siempre tendemos a que no sabemos que este, llegamos a un país, eh, no, no estamos familiarizados con la moneda ni con, ni con el coste de, de, las, de las cosas que necesitamos y entonces, pues yo les daría el primer consejo es que si traen el dinero, sea mucho o sea poco, lo administren yo Muy diría bien. intentar traer dinero, ¿no? hay que pueda, sí. por lo menos. No hay Intentarlo que traer, traer una buena hucha ¿no? Hay más que traerlo, parece, se puede, ¿no? Hay claro, que hay que traerlo, hay que traerlo. Aunque habrá alguien que venga así a la, alguien habrá, ¿no? También, pero sí. Generalmente las personas que que llegan aquí siempre llegan. Eh... Ya eh, esperando que alguien les tienda la mano, es decir, ya teniendo un conocido, un familiar, alguien, un que, amigo, ha contactado ya, ¿no? alguien que ya ha contactado. Era tu Entonces, caso, Emily, cuando eh, llegaste. Sí, cuando llegué yo, ten, yo tengo una hermana aquí. Ah, vale. Sí, vale. tengo una hermana, sí. Por eso, por eso decidí venir o sea, a, el, a España. El, el primer consejo traer una, una uchita cuanto una, más mejor, sí, ¿no? Claro. Y si podéis tener a alguien en el país de destino, en este caso en España, que uh -huh. os vaya un poco a. Sí. arreglar un poco claro, el, el, ya el aterrizaje, después, ¿no? ya después del aterrizaje un consejo muy importante que les doy empadronarse, ah. empadronarse empadronarse es súper importante porque para cualquier trámite que se vaya a hacer cualquiera, cualquiera, cualquiera, este uno de los requisitos indispensables es el padrón y para empadronarte lo único que necesitas es tu pasaporte en caso de que llegues a España sin sin tener aunque residencia o nacionalidad turista, aunque vengas decir. como turista sí claro este, con pasap el, el padrón aquí no se le niega a nadie con, vale, con, o sea cualquier con su número de pasaporte te se dan el padrón y luego a su vez es lo que te van a pedir para que demuestres que llevas aquí un exacto, tiempo exacto ¿no? es súper importante ya de, eh, si es posible a la primera semana de haber llegado empadronarse y claro ya con el padrón también se te hace más fácil acceder a la a la salud pública Vale, con el padrón ya, ya te atienden. Sí. También, es, que, ¿no? es que claro es que sin padrón, sin padrón este es, Oye, no? es muy difícil hacer cualquier trámite aquí. O sea, básico, empadronarse, según la billeta o empadronarse. Empadronarse, vale. sí, empadronarse. Para los que no saben, José Luis que sí. es empadronarse. Es este, tú vas al ayuntamiento sí, del, del barrio en el que, que vives. Vas a residir. Vas al ayuntamiento y dices, vivo aquí, ¿no? Voy a vivir sí, aquí. ¿Y va... Para empadronarte que te piden. Bueno, a la persona, generalmente, este la persona que te va a empadronar, que es la, en la casa en la que tú estás viviendo, o en el piso, este. Ah, claro, que aunque no lo tengas tú alquilado, un, como un papel que diga exacto. Que vives ahí, la persona tiene que ir contigo no La persona tiene que ir contigo llevando bien sea el contrato de trabajo, el contrato del arrendamiento del piso o cualquier recibo de luz, agua, teléfono donde aparezca el nombre y el documento de la de persona, persona que reside allí y, y decir que, tú que, te te allí vale. que te quieren padronar En una habitación O sea que os podéis empadronar aunque todavía no hayáis alquilado nada ni tengáis casa Es muy importante empadronarse vale. Importantísimo porque ya después si consigue piso o se muda lo único que tiene que hacer es actualizar datos vale. Pero este muy claro lo del empadronamiento y que es fácil, que con el que está alquilado la habitación por así decirlo o te ha cogido que da fe que tú vives ahí y ya con eso te hacen el empadronamiento es que es algo que te piden para cualquier tipo de trámite, para cualquiera bueno, bueno, estábamos con las recomendaciones de qué hacer cuando llegues a España yo creo que lo siguiente es empezar a conocer personas para encontrar trabajo, sí, nos has dicho. Sí, Porque Emily te... nos ha dicho cómo encuentra trabajo un recién llegado a España. Muy sí, importante eso. Empezar, empezar a, a relacionarte con personas, bien sea este, vecinos, amigos del familiar o el amigo con el que te estás quedando, de alguna iglesia a la que asistas, de, de cualquier religión. Nos, ha, eh, nos has dicho que se encuentra mucho trabajo haciendo networking, como dicen los ingleses, sí, haciendo relaciones. Sí, muchísimo, muchísimo. Nos has, porque dices que a lo mejor, por ejemplo, tienes una amiga, ¿no? Sí. Que tiene ya, lleva un tiempo, tiene mucho trabajo, le siguen llamando para más trabajo, no Te lo recomienda, gasto. sí, y aquí este es muy a la hora de tú buscar trabajo, es muy importante tener referencias o recomendaciones, siempre Hola, te va, las pide. Sea con documento o sin documento, siempre te piden referencias referencia, ¿no? o recomendaciones. Es decir, números de contacto a los cuales... este puedan que llamar puedan para, llamar darse para darse por por exacto para sí, darse por, por eso es importante conocer sí, gente relacionada sí, no es llegar muy y, y meterse no, ahí no, no, no vale no, no, queda claro no, vale chicos relacionaros otra vía que utilizan mucho las personas que llegan aquí eh, cuando no tienen documento para ni permiso para trabajar es este estas páginas o estas aplicaciones ah, estas de internet, internet ¿no? sí como Wallapop, milanuncios Mila, Mila aquí las las personas ofrecen sus servicios sea para cuidar niños, para cuidar eh, personas mayores. mayores, para horas de limpieza, eh, para clases particulares de idiomas para país. incluso para vender si tú haces, qué sé yo, tartas o. O... Sí, de repostería, he sí. Sí, sí, sí. Entonces, aquí este muchas personas han tenido suerte. Mira, yo creo que una vez me postulé para niñera y nunca me contactaron, pero ¿Y tengo eso una que amiga que sí. educación. Pero infantil. tengo una amiga que se postuló y me dice, "Emily, es que ya, ya he tenido que cerrar el anuncio porque ya no doy abasto, ya, ya tengo mis días o pásamelas llenos. a mí? Diría <ríe> sí. yo, "No, Emily. Sí. Tú dejas el anuncio y la que no desabasto, tú. Sí. a este mí o a otra. Wow. Amiga. Amiga que, que necesite, claro. claro que sí. Claro que sí. Hola, que no me da tiempo a todos los que os conectáis a saludaros, ¿eh? que tampoco quiero interrumpir mucho a Emily. No El último preocupes. al dos, al se acaba de unir. Podéis preguntar a nuestra invitada Emily, que ha llegado de Venezuela, aunque ya lleva dos años, has dicho, ¿no? Casi dos años. Sí. Oye, y yo sé que Emily tiene una tarjeta roja. Yo no sabía lo que era eso. Cuéntanos un poco cómo se consigue, porque ella consigue los papeles bueno. más rápido gracias a eso, ¿no? Sí. ¿Cómo este... va? Este. Bueno, la tarjeta roja es como un tipo de documento que nos dan no solo a los venezolanos porque mientras que he estado en el trámite de solicitud y de renovación he conocido colombianos y creo que hondureños que también lo están haciendo por la situación que están atravesando sus países, entonces... Este, no, no solo los venezolanos, claro que. Tienen que ser países, perdón, que me interrumpa, que tengan una mala situación de base. ¿no? Claro, porque. O a sea, este... uno que viene de, yo qué sé, de, Estados Unidos no se la darían ¿no? Que, no, no. La tarjeta roja se les pide España eh, a personas que están solicitando protección internacional. Vale. Es decir, este, tú solicitas protección internacional a otro país cuando en tu país corres corre peligro ¿Qué les de dices? vida, ¿Qué les dices? sí, que... corres, exacto, Pero, corre ¿Tú corrias peligro de vida? Claro. Sí. claro. Sí. En no Venezuela es cualquier persona que piense diferente al, al, al, al gobierno corre bueno. corre peligro. Vale, Créeme vale. que sí. Y, <risa> sí. y si no mueres porque ah. el gobierno te quiere matar, mueres porque por falta de Hola, medicina, por una por por falta de medicina, por delincuencia. 55 por sí, ya, ya, bueno no voy a entrar mucho en política porque Prisline no se dedica a la política pero me contó una compatriota tuya hace mucho que, decidí, que era médico, es médico, vamos, uh -huh. vino aquí, la tenéis ahí en los vídeos de Prisline, que ella decidió venirse porque es que en el momento que ya la atracaban en, en, en el transporte público sí, y es con normal, sus hijos ya, ya dijo que uh -huh. bueno esa va. tarjeta se las eh, no las da España Hmm. porque somos solicitantes de protección internacional entonces esa tarjeta tiene un NIE que sería nuestro documento que, ¿Que eso ya os permite trabajar que ¿no? ya ya este, nos, permite estar de manera, nos permite estar de manera legal, ¿Legal? en el país este, acceder a la salud pública y a otros beneficios ya luego de los seis meses cuando ya vas a renovar la segunda tarjeta ya ellos te dan el permiso de trabajo Vale. Es decir, anexan en la tarjeta que tú tienes permiso para trabajar. Vale, pero eso han de pasar seis meses. Sí, seis meses. Vale. Seis meses. Uh, perfecto. ¿Quién... ¿Alguna cosilla más así importante que se nos queda en el tintero? Bueno, como es el viaje, hasta aquí más o menos, en tu caso, El viaje es muy menos. largo, tenemos que cruzar todo el Atlántico. Hombre, Durante, los que venís desde Venezuela. Claro. Entre, entre 10 y 12 horas. ¿Qué viene? Pero... ¿Directa viniste a Barcelona? Sí, yo salí. No, yo llegué directo a Madrid. A Madrid, es sí. verdad, es verdad, es verdad. Sí, el otro vídeo que lo dijiste. Sí. llegaste a sí. Madrid, pero te fuiste a Barcelona. Sí, este, ah. yo llegué salí desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela desde la capital Caracas y luego eh, aterrizé aquí en yes, Madrid Y allí no tenían Emily ningún problema para Mira, salir. Mira, a mí no me Pregunto. a mí no me pusieron problemas, pero tengo el caso de varias amistades que no han emigrado específicamente aquí a España, pero sí a otros países y sí si es el les han, los sí, han sometido y los han sometido a situaciones muy humillantes y además de eso les han les han quitado su dinero el poco Encima. dinero el poco dinero que lleva sí. al, al sa antes de salir al salir, o sea, claro, decir, ya ¿la quieres decir o sí, claro, cuando sí. antes de salir del aeropuerto, claro, cuando ya vas a embarcar, ahí sabes quitan, que te, te, quitado, te tú tienes que hacer el, el check-in, tienes que mostrar el pasaporte, el, pas y para el boleto, salir, para dejarle salir, mira, mira te firmo el pasaporte, te los sello, pero dame el dinero, sí, que si no no sí. sales, sí, qué fuerte, sí, muy lamentable, pero escuchar sí. chicos, mira, nos lo dice Emilie ¿eh? sí. yo no, yo la doy vos, esperamos, sí, no, es. no te pongo en duda sí. para nada, eh, sí. No, si ya me contaba una persona también de tu país, que por lo visto ahora para compaginar, convalidar los títulos que tiene... Pues para, tiene que hacer una postilla, una historia, y también le pedían que mandara dinero, sí. pero en B, digamos, para que se lo hicieran. Sí. Que si no, vamos. No, cualquier trámite legal, o sea, cual, es que nada más con el simple hecho de lo que está pasando con los pasaportes. O sea, en Venezuela, ah. lo que algo sería cual, completamente normal en cualquier país del mundo en Venezuela es una travesía, solicitar un pasaporte. Bueno, y... en cualquiera hay algunos más, ¿eh? No solo Venezuela. Bueno, pues mira, pero es y esperemos que es que no, no aumente en esos países gobernantes tan duros. Esperemos, amén, que así sea. Pero estás bien ahora, Emily, después de dos años por aquí. Eh, sí, mejor, mejor que en Venezuela sí, sí, sí estoy, claro, extrañando mi familia, mis amistades, el trabajo que tenía ya, pero, pero, pero con tu la, niña muy bien, ¿no? Porque hay hay Emily mucha tranquilidad. Una niña, sí. Este sí, de la tranquilidad y la paz no, no tienen precio, José Luis. Eso es. Ya. Los que estamos intuibles. aquí, los que hemos estado aquí siempre, no lo valoramos eso. No. Ya que jugamos, tranquilidad... jugamos, ¿no? Jugamos sí. y luego mira, luego esa tranquilidad. Sí. <risas> bueno, no quiero divagar mucho, pero, pero ahora está más tranquila, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Tienes una niña Siempre? solamente. Sí, mira, con respecto a lo del trabajo, este en España España es un país de inmigrantes. Yo cuando llegué aquí me asombré de la de la diversidad cultural que sí, había aquí. Sí, estábamos me comentando, asombré, chicos. Asombré, quedé asombrado. en el aeropuerto todas las que están aquí alrededor trabajando son inmigrantes. Sí, eh, nos eh, hemos fijado ahora la, la cantidad, cantidad de, de inmigrantes vivimos. es abismal, hay muchas personas de todas partes del mundo, más que todo las que los que más persiste son ecuatorianos, peruanos, colombianos, claro, ahora, ahora los se ve venezolanos se venís con muchas ganas de trabajar y eso es bueno bueno, eso era lo que te decía, y hay hay gente que ya ha pasado por, por lo que tú estás pasando y sabe lo sabe que es ser inmigrante, sabe que es llegar a un país este que no es el tuyo, sin documentos y siempre hay alguien que te brinda la mano Siempre hay alguien que te recomienda o que te dice: Mira, es que están buscando a tal chica o allí hay trabajo. Ah, como te comentaba antes de, de comenzar la entrevista, este Caritas, que es una. Eh, Caritas un, me has dicho que te ayuda mucho, ¿no? Es una. Es católica, un, ¿no? Bueno, a mí específica no, bueno, no he ido ti, hasta allá, ha pero. No, tengo en general, ¿sabes? ¿no? Que que y visto, he conocido muchas personas que, que van a Caritas y y les, y han les ayudado, brindan ¿no? herramientas les ayudan a preparar sus currículos eh, en, les dicen dónde pueden ir a buscar trabajo les ayudan con mercados si están necesitando incluso hay también tengo amistades que han ido a la parroquia de su barrio y hablan con el con el sacerdote y el sacerdote les les les presta ayuda, igualmente los ayuda con mercado, o sea, los recomienda con... ¿no? para el que se encuentre ya y ahí da igual de qué sí, religión sea, sí, ¿no? da igual, igual ¿no? le, le recomiendan no a una católico, persona no seas... de la iglesia que sabe de trabajos y que sí. vaya a hablar con ella y bueno, este, es... no es fácil pero tampoco es imposible, o sea siempre siempre hay este Sí, hombre. Yo, yo voy viendo que, por la las gente, que claro los que estáis llegando acceder. aquí os veo que vais para adelante. Vamos. Lo eh... que sí tienes que probar de todo, o sea, no irte por una sola. Este, tienes sí. que postularte en las, en las aplicaciones de internet, tienes que ir a las parroquias, tienes que ir a Caritas, tienes que conocer personas, tienes que todo. No no dejarlo a una moneda. No, ¿no? todo. No. Sí probar todas es que por algún lado revienta, como decimos nosotros. Hombre, hoy precisamente. Precisamente he visto en los periódicos que firmaban un montón de países el pacto global sobre la migración, le llaman así los políticos. Yo creo que eso es bueno, porque sí. ¿no? a medio y largo plazo, por lo visto, os van a facilitar a los, a los, bueno, a los que vengan en el futuro, pues un poco las cosas sí ah, yo es creo verdad porque vamos yo a mí a mí no me parece mal que venga gente aquí a trabajar sobre todo gente que viene con ganas de trabajar yo sí creo que, bueno Europa se está haciendo muy vieja vamos sí, no, no, no. <risa> le hace falta gente joven <risa> le hace le falta gente joven y con ganas de trabajar ¿sí? claro que sí claro que sí. sí pues mira Dios quiera que se lleve a cabo Dios quiera que los gobernantes de los países que que firmaron el tratado lo pongan en práctica sí. de verdad de verdad lo lleven a cabo porque por lo visto creo que es una declaración es de intención. Claro. Es, es algo muy positivo. es algo muy positivo. como un paso más. No es que nos obliga ya desde mañana. Pero en estos vídeos de Prisline que hacemos para ayudaros a los que a los que miráis, pues lo hemos dicho que, que es eso de estar ahí tres años en un país. Pues mira, ya el hecho que no de, que, puedes, claro. de que lo, estén, sí, lo de están, que estén contemplando la posibilidad ya es positivo. ¿sabes? Sí, sí, sí, está claro que eso va para adelante. O sea, es que tampoco uh -huh. puedes tener a la gente ahí encerrada en sus países y no os podéis mover de aquí. ¿sí? Si la persona quiere viajar y quiere ir a otro sitio, pues no sé por qué no va a ¿sí? poder. Sí, sí, en eso tienes razón. Claro, no, sí. Si pues nada emily si quieres añadir algo más y si no pues ya yo creo que ya es un poco para para que lo vea un poco la gente no como en la situación real porque le gustan experiencias reales la claro la tuya, emily. claro que sí entonces estás contenta ¿no? para, sí, para, contenta. Ahora, para los venezolanos que te están viendo Estás eh, contenta, ¿no? Estoy qué les contenta, dirías, sí. así? Bueno lo que te lo que te claro. dije hace minutos que la paz y la tranquilidad no tienen precio que sí se extrañan muchas cosas de nuestro país, pero mientras esté en la situación en la que está, eh, es mejor estar aquí. Se agradece estar aquí. Eh, y que bueno, como te decía anteriormente, hay que buscar y probar todas las vías que hay. Este, porque siempre por algún lado, como te decía antes, algo sale. Siempre algo sale por algún lado. O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí, sí si fuera imposible yo creo que no hubiese tanto inmigrante en España yo a todos los que he entrevistado que aquí lo hacemos un poco por ayudar a la gente ¿también? Claro. pues yo les he visto en general contentos ah, otra, cosa, otra sí, cosa que es muy positivo quieras, a, sí. la, a la hora de buscar trabajo y es este, que en algunos lugares eh, los servicios sociales y caritas algunas parroquias ofrecen algunos cursos gratuitos sociosanitario o geriatría o cocina eso son competencia de PRIXLINE <risa> pero está bien que sean gratis que los de PrisLine no son gratis chicos Emily me ha dicho lo puedo decir yo dilo claro que lo tienes que decir tratar de aprovechar este eh, prepararse en algo porque aquí toman mucho en cuenta el hecho de que tú tengas algún certificado de que sabes hacer algo específicamente y bueno Acceder a los cursos gratuitos no es nada fácil, pero bueno, el que no pueda sí. acceder y tenga un poquito de dinero aquí tiene aplicaciones, Claro, de claro. Que si lo puede hacer buenos. gratis, pues que lo hagan gratis. Claro. Sí, pero Está pero si sí, sí, se les presenta la oportunidad de claro. hacerlo, no rechazarlo, no rechazarlo porque siempre es bueno aprender algo y, y eso te abre más más las posibilidades para, para poder trabajar. En, en algo. Sí, porque te piden el cartón, como dices sí, tú, ¿verdad? El, el diploma cartón. que decimos mm -hmm. aquí. Sí, te lo piden. Sí, si tuvieras verdad. que darles un último consejo, pero ya solo uno: eh, bueno, todo. no desistir. No desistir. Bueno. No desistir, ese es el, el, el consejo. No. A veces parece difícil, pero no desistir porque en algún momento llega en algún momento llega. Pues nada Emily, que, que nos despedimos ya, solo que quieras decir algo más eh, y si quieres más adelante hacemos otra entrevista. Claro si que, sí, Luis, que sí, José Luis, que estoy a la orden, que para... o estoy sea, a la orden te apetece. ¿eh? Claro que me apetece eso, colaborar con PrisLine, sí. por supuesto que sí. <risa> pues encantado. Y con los espectadores que. Eso, sobre que topas. estoy seguro que ven los vídeos porque es. quieren... Claro, para eso lo hacemos, para un poco que la gente lo vea como en las cosas reales, Claro. no lo, no lo que se ven en los telediales exacto, quieres saber de experiencias, experiencias reales y, y aprender, la, aprender algo de las experiencias claro, de otras personas claro y, y buenos consejos además que, claro que, que sí tienen. pues claro. nada, José pues, Semily muchas gracias gracias a ti José Luis, muchas gracias y a la audiencia por escucharnos sí, muchas ¿vale, gracias chicos. a todos, feliz tarde y suscribiros al canal de Prisline en Youtube, ¿vale? y que no esté todavía suscrito, un saludo vale, chicos adiós chao chao